El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, Leonardo Cipriani, fue consultado por las irregularidades constatadas por el Ministerio de Salud Pública en los bloques quirúrgicos de los hospitales de Juan La Lacas y Rosario, que derivaron en el cierre temporal de los mismos a partir del primero de julio próximo. El próximo viernes 10 de junio, el presidente de ACE visitará personalmente las instalaciones de los hospitales de Juan Lacas y Rosario para evaluar su viabilidad. Nosotros en cuanto al cierre de esos dos bloques quirúrgicos tenemos que destacar lo siguiente. El Ministerio de Salud Pública eh, en su papel de, de regulador hace una inspección sobre los dos centros, tanto como, como en el de Rosario como en el de Juan Lacase, en el cual se determina que por las características edilicias físicas de esos dos bloques quirúrgicos y la manera de funcionamiento que venían llevando adelante no eran seguras para los pacientes y no eran seguras tampoco para profesionales que trabajan en él. Eh, por por eso que la gerencia general, verdad, en conjunto con la dirección de cirugía, eh, es una resolución netamente técnica eh, eh, en el momento que se enfrentan eh, y, y van al cierre parcial de los dos lugares, eh, lo cual todavía no lo hemos estudiado en directorio, pero sí lo que vamos a hacer, y va a ser el día, el día viernes, nosotros estamos concurriendo con un equipo técnico, yo voy a ir también eh, a valorarlos para ver cuáles son las observaciones, para empezar a trabajar si es viable o no ¿verdad? la reapertura de los dos. Cipriani confirmó que el Hospital de Colonia no está actualmente 100% operativo y expresó que desde hoy se está trabajando para poner a punto la operativa del moderno bloque quirúrgico del Hospital Departamental de Colonia, que cuenta con dos salas y una tercera a equiparse para atender la demanda de los pacientes que sean trasladados desde Juan Lacaz y Rosario. Hoy tenemos en el hospital de Colonia trabajando el equipo de cirugía para dejar el bloque quirúrgico del hospital de Colonia 100% operativo, que tiene tres salas y es un bloque quirúrgico que desde, desde que se formó viene trabajando con, con muy poca producción y sacando no pacientes hacia allá afuera. No, no estaba pronto y ahora digo que estamos en esto post pandemia, reactivando lo que es la institución, estamos específicamente tratando ahí. También dejar algo, nosotros acá... Tenemos que gestionar la institución y hay que gestionarla con los recursos seguros y no ir al grito. ¿tá? Ejemplo, Colonia es el único departamento del país que tiene cuatro bloques quirúrgicos del interior. ¿verdad? y alguno a muy poca distancia uno de otro. Canelones tiene dos, Salto tiene uno, Paysandú tiene uno. Digo, o sea que tenemos que estudiar lo que es lo correcto y lo que es seguro para el paciente. A nosotros no se nos puede morir, acá hay que hablarlo claro, no se nos puede morir ni se puede complicar un paciente porque el procedimiento no es seguro en el lugar que se realice. Le da la derecha al diputado Nicolás Viera que planteaba que el hospital de Colonia no estaba en condiciones de absorber las intervenciones quirúrgicas de Rosario con la Raza. No, eso está mal, el hospital de Col... Es un hospital que tiene tres bloques quirúrgicos y, y es Pero un tema no de pronto, gestión... ¿no? no, no, están pronto con todo. Es un tema de gestión del hospital y a la vez del manejo de los recursos que, que hay que realizar. Nosotros acá tenemos que, es más, de hecho el hospital opera, de hecho ahora el hospital puede operar porque, ejemplo, lo dotamos de CTI, o sea que se dotó de, ma... de mayor número de personal que no lo tenía. Ahora eh, mejorando la gestión, por eso hoy están allí, eh, con muy poca cosa que es funcionamiento más bien de personal, ese, ese bloque quirúrgico eh, queda totalmente operativo. ¿Qué es el Ministerio que constata las eh, irregularidades o los problemas edilicios y no hace? Y bueno, ahí viene el, eh, el, el Ministerio de Salud Pública tiene ese rol de, de, de fiscalizador y de policía sanitario, ¿no? Y es más, es un pedido que siempre se hizo y obviamente este lo está cumpliendo muy bien porque nos está inspeccionando todos los centros. No, los dos no vuelven. Eh, ¿Los blocos? No, sí, claro. No, la no, no, de no quiere decir por qué. Tenemos que ver ahora la viabilidad, hay que ver la viabilidad, hay, hay que ver qué lleva el levantar las observaciones y si se pueden levantar esas observaciones. Eh, no, no, por eso, eh, como se marcó, el cierre, eh, el cierre es transitorio. Dejar claro a la población la total tranquilidad, está la total tranquilidad de, de lo que refiere a cirugías coordinadas, perfectamente bien se pueden estar trasladando. Esos dos bloques quirúrgicos hoy en día tenían una producción uno de ellos de ocho cirugías por mes y el otro de 12 y de cirugías de muy baja complejidad, o sea que eso no no interfiere, ¿verdad? No interfiere con el funcionamiento actual ni ni, ni, ni técnico de, de, de a nivel de los pacientes